buenas tardes hemos aprendido algo que los inconvenientes se van a presentar en la vida y que hay dos formas de afrontarlo con una sonrisa o con el enojo es mejor yo les voy a hablar muy brevemente sobre las novelas que ustedes no conocen recuerden la burbuja invisible fue premonición creada antes de la de la pandemia Cómo a veces las malas decisiones van creando burbujas, burbujas económicas, tecnológicas, familiares, y esas burbujas nos aprisionan como una red metálica, con un gran peligro, están a punto de estallar. La otra novela, la continuación de la novela preferida de muchos de ustedes, de Roberto por el buen camino, 20 años después. ¿Qué pasa en la vida de los familiares de Tuti y de María Cristina, 20 años después, una novela donde el personaje principal es Mami, se reinventa, se educa y saca adelante a su familia a pesar de la oscuridad. Y la noche no dura para siempre, no importa la adversidad que se te presente en la vida. Los, las tragedias, los problemas siempre van a llegar a lo por oscura que sea la noche que representa la adversidad no es más grande que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es inmensa y si tienes fe encontrarás el sol de un nuevo día. Por eso que este año voy a presentar la continuación de la noche no dura para siempre y se titula Solo en la noche observan las estrellas. La noche es es los problemas, la adversidad las estrellas son los amigos porque es que cuando la sea. adversidad entra por la puerta los falsos amigos saltan por la ventana quienes quedan a tu lado tus verdaderos amigos pocos, no importa son verdaderos esa era la introducción que yo quería dar para que ahora ustedes me pregunten sobre su novela favorita y esto sea un diálogo como el que tuvimos la última vez que yo tuve de manera presencial. Adelante. Yo creo que para hacer la pregunta se van a tener que acercar. Bien, gracias. Yo creo que se dificulta la pregunta porque te acercas el micrófono y la mascarilla. ¿Cuál es la pregunta? Ahora sí. Ajá. La pregunta es: ¿en qué ¿Y, ¿y Bueno, la, la inspiración primordial en mí es la vida. La vida es la gran maestra. La vida es lo que Dios nos dio para hacernos mejor. Entonces yo me inspiro en los problemas sociales en la gran mayoría porque yo quiero que este sea un lugar mejor, un lugar donde no haya injusticia social, un lugar donde los niños no se acuesten sin comer, donde los niños puedan aprender, un lugar donde todas las personas puedan prepararse para conseguir un trabajo. Y a la otra faceta es la novela política, donde denuncio la corrupción, donde denuncio el doble juego, y donde creo un mundo con un ideal político, donde las personas decentes participen en la política para construir un mejor país. Gracias. Jóvenes, pueden preguntar, jóvenes, sobre cualquiera novela mía que hayan leído, o sobre cualquier evento de mi narrativa de mi biografía. Adelante, jóvenes. Buenas tardes, José ¿Me escuchas? Sí, le escucho perfectamente. ¿Sabes? Tengo casi tu edad. El Adelante. Espérame, ¿cuál es la pregunta? Bien. Sí, diga. Bueno, es una hora que nos todo y ahora tengo tiempo para decirle. Una pregunta, ¿das un para entrenar o para revisar los trabajos realizados? La pregunta es si ¿sí usted da cursos para las personas que están interesadas en involucrarse en el mundo de la escritura. Bueno, yo les voy a decir que con la actividad de siembra de lectores y la escritura no tengo tiempo. No obstante, en mi eh, canal de YouTube ustedes buscan tutoriales y hay una lista con 34 videos donde ustedes se pueden autoformar porque ahí están todos los libros en la cual yo me formé literariamente. Ustedes pueden comprarlo y si no, por lo menos escuchar el video, porque con el primer video que yo comienzo es Escriba Claro. Las personas que escriben claro tienen lectores los que escriben confuso comentarista, no entendí nada ay yo regresaba porque no entendía, ay no me dio pereza, entonces quieren escribir, para que los lean escriban claro, comienzo con ese video y son 34 videos, ustedes ponen en el canal mío de YouTube, Rosmarita Apia, Tutorial, y le salen todos los videos. Y recuerden suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita para que les avise cada vez que tengo un video. Gracias. Adelante. Esa es mi si pregunta, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a alguien joven que tiene los dedos para escribir, para poder crear a través de la escritura? Bueno, para escribir se requiere leer mucho. No pueden pretender escribir si no leen. Si quieres escribir sobre poesía, lee poesía. Si quieres escribir sobre novela, leer novela, pero leer incansablemente. Después puedes tomar un seminario o puedes formarte por tu cuenta. Y a escribir se si aprende escribiendo. Recuerden que la práctica hace al maestro escriban y escriban y van corrigiendo ya y ahí hacen esa práctica. Otra pregunta. Ya viene la otra pregunta. Yo pregunto que cuál es la novela que usted recomienda si para empezar a leer. ¿Cuál es la novela que usted recomienda? Dime Gilberto, no canto la pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es la novela que usted recomienda para empezar a leer? Miren, si ustedes no han leído Roberto por el buen camino, comiencen con Roberto por el buen camino, porque inicia con mucha acción. Un asalto en un cajero, le ponen una 9 milímetros y dice, quieto man, si respiras te mueres, porque el escritor tiene que atrapar al lector desde la primera página, y si ya leyeron Roberto, 20 años después. ¿Alguna otra pregunta Por esta, ¿alguna otra pregunta. En tu libro Niña Bella, tiene una inspiración para escribir este libro. La pregunta de Niña Bella no la capto. Dime, es que la dificultad también de la mascarilla. Dime cuál es la. ¿Cuál? ¿De dónde se pone la inspiración para escribir la novela? Niña, Niña bella. La inspiración fue el desempleo En ese tiempo había mucho desempleo Cambio de gobierno Quitaban a los empleados Para poner a sus allegados La empresa privada estaba Haciendo fusión Y hubo muchos padres de familia Que quedaron Sin trabajo Endeudados Orillados a la extrema pobreza Esa fue la inspiración ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Music Lessons en Acá, acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias. La novela La Noche No Dura para Siempre. ¿Cómo podemos conceptualizar los problemas con ella? ¿Y los problemas con la transformación? La Noche No Dura para Siempre. Hasta ahí te capté. ¿Cuál es la pregunta de La Noche No Dura para Siempre? La pregunta es, ¿cómo podemos contextualizar el papel de bachira en nuestra sociedad actual? ¿Cómo podemos contextualizar el papel de bachira en nuestra sociedad? Bueno, bachira representa la mujer que es capaz de enfrentarse a la adversidad y en ese periodo de adversidad crecer espiritualmente crecer espiritualmente, incluso tomando una decisión bien fuerte al final. Cuando ella se da cuenta que el asesino de su hijo escapa, y ella prefiere no casarse, no podemos rehacer la vida mientras no superemos esa enorme, esa enorme desgracia que ella estaba viviendo. y ella toma una decisión valiente, y ustedes se van a dar cuenta una gran sorpresa en la novela, que es la continuación, solo en la noche se observa las estrellas. Pero sí les adelanto, triunfa el amor. Hay gente que no le gusta los finales felices. Esta sí lo va a tener, porque yo soy una persona que cree en el amor. Yo soy una persona que cree en la bondad de las personas. Y yo soy una persona que siempre quiero que cuando el lector cierre el libro reflexione sobre su propia vida porque eso es lo que hace la literatura nos hace empático con el sufrimiento de los demás gracias alguna otra pregunta algún estudiante tiene alguna otra pregunta alguna duda algo que quiera compartir con la escritora algo que quiera comentar Recuerden a todos los estudiantes en el stand de Gran Morrison pedir ese descuento Art especial. Aquí me acompaña una crítica literaria. Cuando ya ustedes terminen con las preguntas, ella va a ser o mientras piensen las preguntas. Adelante, Julie. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rose. Como lectora de sus 25 obras, me gustaría que los estudiantes supieran cuál es la mejor manera de leer las obras de la escritora. Es importante saber que en ellas podrán encontrar una muestra en cada entrega de historias profundas que evocan emociones intensas e impactantes temáticas políticas y sociales. Mensajes positivos y espirituales que calan en todo que aquel que lee sus libros. Aparte también están escritos con el lenguaje del sentimiento. Así que es una obra que puede llegar al corazón de todos los lectores. Gracias. Excelente, Julie. Bueno, jóvenes, y recuerden pedir el descuento extraordinario que anuncié yo en la promoción. Bueno, entonces, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? <risa> Nos preguntan es que luego de hacer la, la obra literaria, cuando la tenés escrita, ¿cuál es el siguiente paso para empezar la divulgación de la misma? Bueno, primero tienes que escribir la obra. Después yo te recomiendo que una persona especialista en la lengua, ya sea un profesor de español, te revise la, la obra. Después que el profesor te revise la obra, tienes que llevarla a diagramar. ¿Por qué? Porque los editoriales tienes que tener éxito para que el editorial se interese en ti. Entonces el primer paso lo tiene que dar el escritor, tiene que autopublicarse y demostrar que él va a vender la obra. Después entonces encuentras editoriales. Andas a diagramar el derecho de autor, sacas el ICBM y sacas los libros. Las primeras personas que te van a comprar son tus amigos y tus familiares. Después ellos van siendo tus promotores. Pero siempre tener la fe de que vas a triunfar. Porque tienes algo importante que decir, que comunicar. Adelante la próxima pregunta. Eh, de ¿Cuál es mi novela favorita? ¿Y por qué? Bueno, mi novela favorita es Vida de Compromiso. La historia de mi madre, una educadora que trabajó por 30 años, tenía seis hijos, era activa en la comunidad y se dio en cuerpo y alma a la tarea de enseñar. En el momento en que Chitré no Musical tenía IP, ella, los alumnos de lento aprendizaje, se los llevaba para su casa y para compartir con sus hijos, cada uno de nosotros era tutor de un niño. Yo desde los siete años le llevaba la mano a un niño de nombre Roberto. Y niños de 11 y 12 años que no sabían leer y escribir. Y ella le enseñó a leer y escribir. Es una maestra que tiene ya casi 40 años de muerta y todavía en Chitré sus alumnos la recuerdan como su segunda madre por eso que Vida de Compromiso es mi novela favorita yo les aseguro que cuando ustedes lean esa novela van a apreciar más a sus profesores porque todo el mundo dice trabajan trabajan seis horas el profesor trabaja siempre porque está en su casa está corrigiendo, preparando la clase del día siguiente y todos los problemas que tiene ese estudiante caen sobre la espalda del profesor y muchas veces se choca con la indiferencia de los demás que no son capaces de darle un espaldarazo y reconocer su gran labor, esa misión de enseñar. Gracias. Gracias, ¿Alguna otra persona tiene una pregunta para la por bueno, ahora no tenemos más preguntas. Sí, tengo otra pregunta. Ya. Ajá, hay más preguntas. Adelante. Yo sé que ustedes son incansables y yo también. ¿Desde cuándo empezó a escribir? Bueno, yo escribí? escribí literariamente en el 2000. Pero desde que yo tenía 12, 13 años, ya como leía tanto, mis redacciones tenían giro literario. Miren, nosotros teníamos un profesor de español que nos daba una palabra y con esa palabra tenías que crear una historia. A mí un estudiante me dijo, no le dé malas ideas a nuestros profesores y una vez a mí me tocó la palabra basura y yo dije que la basura era un término relativo. Que lo que era basura para uno podía ser alimentos para otro y cuento una historia de un niño que come de la basura todo el mundo no tiene que ver dice si el profesor ganó cinco porque le dio un giro literario, comencé en el año 2000 que ya tengo 22 años pero yo desde la edad de ustedes por ser una gran lectora ya tenía esa vena literaria gracias la próxima pregunta me, ¿Me está escuchando ahorita mismo? Sí, dime. Era para saber si se animaba a conversar con los niños, algo referente a lo que pasó hoy, para que pueda dar un mensaje de esperanza. Sí, a los niños. con mucho gusto. Entendés? Miren, a los niños, yo tengo una novela de bullying, donde el personaje sufre de bullying y llega, y, Ay, llega sí. a pensar Ay. en el suicidio. Y se lo dice a la psicóloga y dice, no lo hice porque haría sufrir mucho a mis padres. No importa el problema que tengan. Siempre sus padres, sus profesores, el colegio va a ser ese gran refugio. Porque no hay problema que no se pueda resolver. Recuerden que siempre Jesús tiene los brazos abiertos y nos manda a sus ángeles. Una persona que te da un consejo en ese momento de angustia y desesperación puede ser el ángel que Jesús te mandó. Nunca estamos solos. Nuestros pasos, en cada paso, Jesús nos acompaña. Muchas veces la desesperación nos hace perder la esperanza, la fe. Y cuando no tenemos fe es que tenemos un gran problema porque pensamos que no hay salida. Y siempre hay salida. Siempre está esa mano, amiga, que te ayuda a levantarte y a caminar sin miedo. Siempre encontrarás esa persona que va a escucharte sin juzgarte y dándote luz para que resuelvas tu problema no hay problema que no se pueda resolver toda la adversidad que nos envuelve puede llegar la luz, la luz de nuestra fe a iluminarla porque cuando la oscuridad y la luz se enfrentan, siempre gana la luz tengan esperanza comuniquen cuál es el problema no hay tristeza que no se pueda solventar con un abrazo. Con unas palabras de cuentas conmigo, vamos a buscar entre los dos la solución a tu problema. Nunca pierdan la fe, porque la fe nos hace encontrar el camino. Ese camino que está lleno de luz para que le expresemos a todas las personas que no estamos solos y que somos queridos. Nunca sientan que nadie los ama. Los ama Jesús, los ama sus padres, sus maestros y todos sus amigos. Y los ama su escritora. Un fuerte abrazo y si algún día tienen un problema y sienten que no se lo quieren. Comentar a nadie. Ustedes saben que yo doy mi teléfono 6980-7972. Yo les escucharé, los guiaré con mucho cariño y si no está al alcance de mis posibilidades, les buscaré un profesional que los pueda hacer con comprensión y con amor. Muchas gracias. No. Dos, tres. I -O. Un fuerte abrazo. Y ya saben, cuentan con su escritora. Hoy y siempre. Gilberto, de que distribuidora Lewis les den los descuentos. Que yo fue una promesa mía. Muchas un, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao.